Hoy en día las personas se sienten mal consigo mismas por tener imperfecciones, mayormente los adolescentes. Dejan de salir para evitar que alguien los vea, empiezan a bajar su autoestima y pierden gran parte de su vida por esto. Pero tranquilos, para esto llegó Mariana. Mariana, 100% natural, solamente lo aplicas 3 veces al día y verás resultados en una semana Completamente natural, reduce el brillo, el acné y te hace lucir mucho mejor Mariana